televidentes, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de su programa Legislando para Vos, en el cual estaremos conversando sobre una ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional y se trata del digesto en materia de infraestructura y por eso es que hemos, acá nos está acompañando la diputada Jenny Martínez, presidenta de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, quienes estuvieron trabajando sobre este tema eh, que ya está eh, disponible para la ciudadanía, ¿no?, este, este material. Eh, diputada, quería que, que empezáramos hablando un poco eh, sobre cuáles fueron los ejes temáticos, sobre los que está estructurado este, este digesto jurídico. Saludar a los amigos televidentes que están sintonizando el canal parlamentario y este programa también, quiero agradecer al equipo del canal parlamentario, a Liz, eh, por la invitación al programa para poderles hablar un poco sobre el digesto jurídico nicaragüense de la materia de infraestructura que fue aprobado recientemente por la Asamblea Nacional. Eh, primero me gustaría poder explicarles un poco cómo llegamos a la etapa de los temas específicos que van en el digesto jurídico en este caso de infraestructura todos los digestos tienen un proceso entonces dentro del proceso está una etapa que se llama etapa de búsqueda y recopilación de las normas jurídicas para ello el equipo técnico de la comisión de infraestructura y eh, los diputados y diputadas miembros de esta comisión eh, se dan a la tarea de eh, dividirse tareas y poder eh, llevar a cabo esta etapa. Esta etapa consiste en poder hacer una revisión de lo que está contenido en el repositorio documental de la Asamblea Nacional, que contiene actualmente más de 36.000 gacetas eh, publicadas desde 1821 hasta la fecha. En el caso del Digesto de Infraestructura, se revisó de 1821 hasta mayo del 2021, entonces en esa revisión búsqueda de las normas se pudieron identificar 166 normas que estaban relacionadas a la materia de infraestructura, ahora eh, paralelo a esta búsqueda y recopilación se hace lo que se llama delimitación de la materia, entonces, la delimitación de la materia es un estudio, un análisis de lo que debe llevar el digesto de infraestructura para no afectar ni involucrarnos en otras materias que ya están eh, siendo eh, vistas por otros digestos jurídicos. En el caso de infraestructura, se decidió que se iba a, eh, a componer en primer lugar de todo el marco jurídico que está eh, relacionado con las instituciones que están vinculadas al sector de infraestructura. En este caso, eh, la legislación para el Ministerio de Transporte e Infraestructura, el MTI, el Fondo de Mantenimiento Vial, y todas las empresas que desarrollan eh, proyectos de infraestructura en nuestro país. Estamos hablando que eso incluye reglamentos, normativas, ...que están relacionadas con la construcción de eh, infraestructuras en nuestro país. De igual manera, eh, están contemplados en la delimitación de la materia los aspectos del de Gran Canal Interoceánico... ...que también es una norma que está relacionada con la materia de infraestructura. Ahora bien, en este digesto de infraestructura... Que pronto este, nuestros amigos televidentes, los estudiantes, los sectores involucrados en, el, en, el, en, en infraestructura van a poder tener acceso. Actualmente este digesto se encuentra en una etapa eh, de revisión para, eh, antes de enviarlo a Gaceta para su publicación. Luego de que ya se publica, entonces ya podemos tener eh, un acceso más libre a todos los documentos que contiene el digesto jurídico de infraestructura. Entonces les decía que eh, bueno, se hizo esa recopilación, son 166 normas. Y algo también importante que, que les quiero compartir a los amigos televidentes es que este digesto no vamos a encontrar infraestructura, por ejemplo, relacionada con, eh, con educación. Por ejemplo, escuelas, centros escolares, etcétera, infraestructura deportiva tampoco está aquí, infraestructura turística tampoco. Eh, infraestructura de telecomunicaciones no están en este digesto, ni tampoco la infraestructura energética. Y esto es porque ya existen digestos de cada materia que llevan esos elementos. Cuando se fueron elaborando los digestos, y esto es un proceso que tiene años de estarse haciendo, eh, se pensó en ese momento que era necesario que cuando vos ves el sector de telecomunicaciones, por ejemplo, o el sector energético fuera también incluidos todos los aspectos de infraestructura de cada uno de esos sectores a desarrollar en los digestos, por eso es que aquí no vamos a encontrar eso, en el digesto municipal por ejemplo se va a encontrar todo el desarrollo de infraestructura municipal, eso no está en este digesto de infraestructura, este únicamente infraestructura vial y infraestructura eh, portuaria, infraestructura de aeropuertos, lo que está aquí, las normas que regulan ese, ese tema, por eso es que no lo vamos a encontrar. Es ahí entonces la delimitación y las normas que están relacionadas al digesto jurídico de la materia de infraestructura. Si sí, recordamos muy bien eh, a lo largo de los años desde que el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional asumió este reto de, de dirigir a este país, eh, hemos podido ver algunos avances en esta materia en particular, en, en, en infraestructura, y siempre ha, ha sido, pues, cada proyecto encaminado a impulsar el desarrollo social, el desarrollo económico, cultural, político. ¿Cómo este digesto puede abonar a ese esfuerzo que se ha iniciado como país? Sí, en primer lugar, el, el digesto. Más que el digesto, todo el tema de infraestructura en nuestro país ha sido desde el año 2007 una prioridad. ¿Por qué? Porque el desarrollo de infraestructura significa el desarrollo de un país, significa el mejoramiento de la calidad de vida para los ciudadanos de un país. Por lo tanto, nuestro gobierno de Reconciliación y unidad Nacional ha tenido bien claro eh, el desarrollo de infraestructuras eh, en nuestro país. Por eso te decía que eh, en, en este digesto es importante que identifiquemos qué es lo que, qué es lo lo que qué normas son las que están incluidas y qué no. Y eh, podemos hablar de infraestructura en general, sin embargo, nos vamos a centrar en el tema de la infraestructura vial en nuestro país. Entonces, eh, desde el año 2007 se empezó a hacer una planificación. Se encontró que nuestro país contaba con 2.040 kilómetros de carretera pavimentada. Y déjenme decirles a los amigos televidentes que no estaban, esas 2.040 kilómetros de carretera estaban pavimentadas pero estaban en malas condiciones, o sea eran carreteras que fueron proyectos que se realizaron y que según eh, las características de los proyectos deberían de tener entre 15, 20 a 25 años de vida útil, sin embargo por la baja calidad de materiales que utilizaban los gobiernos anteriores, los gobiernos neoliberales para la construcción de un proyecto, esos proyectos no duraban ni, ni cuatro o cinco años cuando ya estaban totalmente deteriorados o como decía un, un, un compañero de un diputado de, de León que habían hecho una carretera que en la primera lluvia ya, se, ya estaba puro hoyos la, la carretera, habían eh, deslizamiento de arena entonces era un peligro para la ciudadanía eran proyectos de mala calidad entonces son 2.040 mil kilómetros que este gobierno encontró en el año 2007 eh, y que actualmente estamos ya alcanzando casi los 4.500 kilómetros de carretera. Quiere decir que se ha más que duplicado la, la construcción de carretera, además de que en esos 4.500 kilómetros se le dio mantenimiento y mejoramiento a lo que ya estaba hecho, o sea, todas esas carreteras malas se, se volvieron a, a, a reparar, se repararon y se dejaron en mejores condiciones y se construyeron casi 3.000 kilómetros de carreteras nuevos para, para nuestro país. Carreteras que eh, van de la mano con el tema de eh, la accesibilidad a las familias para poder tener mejores servicios eh, básicos, por ejemplo, mejor acceso a la educación, mejora el tema del acceso a la salud, mejora el tema del acceso a la producción. Entonces, todo eso es 4.500 kilómetros de nuevos eh, carreteras. Significan un mejoramiento de la economía en el país. Además, que si sí, nos podemos hacer una estadística o números en relación a más de 70 y pico de años que empezaron a construir carreteras, el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en 14, en 14 años ha eh, incrementado en más de 137% la construcción de nuevas carreteras en nuestro país. Por lo tanto, ha sido fundamental y este digesto de infraestructura lo que aporta es seguridad jurídica, certeza jurídica. ¿Por qué? Porque lo que vos tenés en un digesto jurídico son eh, las normas que están vigentes, las normas que ya no se utilizan y las normas que pasan a ser derecho histórico y las normas internacionales eh, en materia de infraestructura. Es importante los digestos jurídicos porque es un problema la acumulación de normas eh, Por ponerte un ejemplo, esto no es un problema solamente del Parlamento Nicaragüense Es un problema de todos los parlamentos Tenés un documento, una norma original, la norma que se aprobó primero Y después esa norma va sufriendo una serie de reformas, modificaciones a lo largo del tiempo Lo que hace que se te vuelva una acumulación de normas eh, en las gacetas jurídicas En las gacetas la Gaceta, o en los diarios oficiales De cada uno de los países Que se van acumulando Entonces a los ciudadanos se les vuelve un problema Estar buscando cuál es la norma que está vigente Si hay tantas publicaciones de la misma norma Y modificaciones y reformas A los mismos artículos Entonces tenés que tener imprimir la norma original y después imprimir todas las normas, que todas las, eh, las leyes de reforma que han sido aprobadas por el Parlamento y tener todito eso a mano, un montón de documentos para poder darte cuenta y seguir una secuencia lógica de las reformas que ha tenido esa ley para saber qué es lo que está vigente. en cambio el trabajo del digesto es que vos eh, tenés a disposición la ciudadanía, eh, la, las entidades que están eh, trabajando en, en los temas de infraestructura, por ejemplo, ya en, en documentos específicos, en anexos específicos, todas las normas ordenadas según eh, su estado, su vigencia, sin vigencia, derecho histórico y normas o instrumento, eh, perdón, instrumentos internacionales que están relacionados a esa materia. Entonces, eh, de, como te decía, la importancia es que vos garantizás a un inversionista, a alguien que quiera venir a hacer un financiamiento, por ejemplo, para la construcción de una carretera en X parte de nuestro país. Unas carreteras que, déjenme decirles, aparte de que garantizan la accesibilidad, están garantizando calidad también porque eh, son carreteras que son construidas con un material de primera categoría y no lo digo yo sino que lo ha reconocido el Fondo Monetario Internacional que nos ubica dentro de las mejores carreteras de la región centroamericana y nos ubica en quinto lugar a nivel de, la, de Latinoamérica, Nicaragua es reconocido como el país con la eh, país número 5 en el top de, la, de las mejores carreteras de Latinoamérica, entonces eh, nosotros eh, a través de este digesto lo que hacemos es que le entregamos a, a, a las instituciones, al pueblo de Nicaragua ese compendio de normas ya este, analizado, ya depurado de lo que contiene eh, las normas en materia de infraestructura. Viene un inversionista y dice yo quiero conocer cuáles son las normas que rigen este país en materia de infraestructura para invertir, para hacer un préstamo, para cuáles son las dimensiones que debe llevar una carretera, etcétera, cuáles son las normativas. Entonces, aquí está el digesto jurídico y en el digesto vos puedes encontrar un ordenamiento claro y seguro de las normas en materia de infraestructura en el país. Y con quién tienen que dirigirse, ¿no?, para ejecutar esas Así esas es. obras. Exactamente. Y bueno, y también podemos hablar de, en el caso de los puertos, pues como... Eh, bien mencionado usted, también ha sido parte de esa inversión en infraestructura por parte del gobierno eh, que, eh, de qué manera contribuye pues, a ese avance que, que se está impulsando porque cada vez vemos que en nuestro país continúan arribando buques internacionales y que somos un punto pues, para, para el comercio Sí, la posición, eso es importante ahorita que estás hablando de ese tema, la posición geográfica que tiene Nicaragua es impresionante para el desarrollo económico y sobre todo para el tema del transporte internacional. ¿Por qué? Porque estamos ubicados en el centro de, de América y estamos eh, prácticamente conectando todos los países de la región, el Caribe, el Caribe de nuestro país, y también la, la, la, la parte de, de, de México, etcétera. Entonces, eh, en el tema de los puertos, eh, se ha también trabajado en el desarrollo y el mejoramiento de los puertos en nuestro país. Nosotros creo que tenemos un ejemplo eh, yo le digo el, el que eh, eh, totalmente visto a la vista de todo de todos los nicaragüenses y es el tema del Puerto Salvador Allende, que pasó prácticamente de ser un lugar que estaba en desuso un lugar que la gente casi ni se acercaba porque porque tenía con solamente acercarte sentías el mal olor que había ahí porque no habían ningún tipo de mantenimiento ni condiciones que se les había dado y se empezó a trabajar en el proyecto y mejoramiento de el puerto Salvador Allende que ahora es un referente turístico a nivel nacional y uno de los más importantes también a nivel nacional y que eh, ha garantizado que se le dé otra, eh, que se le dé un, un como un valor agregado a los puertos. ¿Por qué? Porque no solamente es, bueno, se puede ir a hacer una... Un, una, un viaje de, en la isla del amor a, a, a través de la, del puerto Salvador Allende sino que en el puerto tenés otras condiciones para poder quedarte en el puerto y poder eh, hacer Turismo en el puerto De igual manera eh, como el puerto de San Jorge también se le ha dado en las mismas condiciones Desarrollo turístico y se han mejorado en el país El día de hoy por ejemplo la asamblea nacional aprobó un financiamiento eh, Que está dirigido a mejorar el principal puerto de nuestro país que es Puerto Corinto que tenemos, eh, y bien lo expresaban ahora los compañeros que intervinieron, tenemos un puerto que, eh, que necesita crecer en su capacidad para poder recibir eh, barcos de mayor calado, para poder tener más almacenamiento de los eh, productos que vengan al país y poder tener eh, mejores eh, sistemas de modernización eh, y de manejo de la mercadería que pasa por el puerto, y eso nos va lo estamos garantizando con este tipo de proyectos que se aprobaron el día de hoy. ¿Y qué pasa? Que si tenemos un, una legislación desorganizada, una legislación que no está eh, a favor de la inversión en nuestro país, y un país responsable y un gobierno responsable que ha garantizado que las inversiones y los los financiamientos se les dé cumplimiento con los términos no tuviéramos ese tipo de, de, de, de financiamientos como el que aprobamos el día de hoy, pues que, que los las organizaciones y los, en este caso los bancos, que Hacen ese tipo de financiamiento no van a financiar a un país que les debe, no van a financiar a un país que no les paga, que no va puntual con los pagos que no cumplen los términos de los contratos. entonces eh, Toda esta seguridad, toda esta legislación en temas de infraestructura aportan a que eso también se haga una realidad. Esa seguridad y certeza jurídica aportan a que también seamos un país accesible para este tipo de financiamiento y para mejoramiento de eh, toda la infraestructura portuaria de nuestro país. Claro, y eh, otro ejemplo también está Puerto Sandino, ¿no? la inversión que se está haciendo ahí importante. ¿no? Así es, y sabes que también otra cosa me gustaría compartirles y es que eh, todo el tema de infraestructura está relacionado. Sí. Por ejemplo, la construcción de la carretera a Bluefield, eh, eso es un sueño hecho realidad para todas las familias de la costa caribe sur de nuestro país, que algunos incluso algunas personas lo han expresado, habitantes de la zona, que ni en sus sueños habían visto pues que eso iba a ser una realidad y ahora es una realidad la carretera que une y que ha realizado, eh, yo le llamo una conexión real del Pacífico con el Caribe claro. porque ya tenemos esa accesibilidad hasta Bluefield en una carretera de primera calidad y esa carretera fue construida también pensando en un desarrollo futuro o sea, no es que la construye por construir el gobierno, no. La construye teniendo una planificación de lo que piensa o de lo que se va a desarrollar en esa zona. Igual, el, el martes aprobamos un financiamiento para la ampliación de una subestación de energía en la zona y también para la construcción de una nueva eh, subestación en la zona. ¿Y por qué? Porque la capacidad... De, del sistema de transmisión ya casi ya casi alcanzó el tope, ya casi el 80% de la capacidad de las líneas de transmisión en esa zona ya están prácticamente ocupadas. Entonces necesitan hacer eh, cambios en la línea de transmisión y pasar de 60 megas a una línea de transmisión que pueda llegar hasta 137 o 138 megas. ¿Por qué? Porque de futuro se piensa que se va a desarrollar un proyecto un puerto en Bluefield y ese puerto va a demandar eh, ciertas maquinarias que va a necesitar tener una generación eh, importante de energía. Entonces todo esto eh, va prácticamente eh, ligado, vinculado, cada cosa que se va haciendo va planificado, va desarrollado y sobre todo que va pensado en el, en el plan nacional de lucha contra la pobreza y, y de desarrollo humano también. Y bueno, y ahí es donde cobra mayor importancia que exista esta base jurídica ordenada, disponible para, para todos los, los agentes interesados en la ejecución de, de estas obras y los beneficiarios en el caso de, de la población. Eh, hay otro aspecto, ¿qué pasa entonces con las instituciones que están a cargo de esto? ¿Cuál es el procedimiento que, que deben seguir ellos? ¿Tienen alguna limitación o se mantiene esa posibilidad de, de que ellos puedan adecuar algunas de sus normas según su competencia? Sí. Bueno, eh, eh, en primer lugar, la Asamblea Nacional aprueba eh, las normas, las leyes. Sin embargo, lo, las instituciones tienen sus propios procedimientos normativos, entonces ellos eh, tienen sus reglamentos, tienen sus normativas en cada institución y con la aprobación de este digesto a mí me ha resultado sumamente eh, fascinante, te lo puedo decir cada digesto que se va trabajando, en el caso de la Comisión de Infraestructura esos cuatro digestos porque nos ha permitido poder tener eh, esa comunicación con otros eh, poderes del Estado como es el Poder Ejecutivo que es el que prácticamente ejecuta todo la legislación que aprobamos aquí, el Poder Ejecutivo la ejecuta ya bueno eh, nos ha permitido identificar aspectos puntuales y voy a dar un ejemplo claro de eso por ejemplo eh, el FOMAP el FOMAP estaba trabajando con una ley que creaba un tributo especial para el Fondo del Mantenimiento Vial y estaba trabajando todavía hasta antes de la aprobación de este digesto jurídico de, de infraestructura. ¿Qué sucede? El FOMAP estaba considerando como vigente esa ley de creación del tributo especial para eh, el Fondo del Mantenimiento Vial. Sin embargo, esa ley ya había sido derogada por la ley de concertación tributaria. ¿Por qué? Porque la ley de concentración, concertación tributaria abarca todo el tema de impuestos y tributos en el país. Todo en materia de impuestos y tributos va a la ley de concertación tributaria. Entonces, ¿qué pasa? Había una confusión y el FOMAB estaba trabajando con la ley de, eh, creadora del impuesto eh, de, para el Fondo del Mantenimiento Vial y ellos como institución trabajaban con eso pero cuando llegaban a la Dirección General de Ingresos o al Ministerio de Hacienda, ellos trabajaban con la Ley de Concertación Tributaria. Entonces, estábamos viendo que había una norma que ya había sido derogada y que el Fondo de Mantenimiento Val todavía la mantenía en vigencia. Entonces, con este trabajo que se hizo del digesto, se logró eh, expresarle, y creo que es un aporte que hace la Asamblea Nacional a través de los digestos jurídicos, que eh, ya esa norma no estaba vigente, que había sido derogada por la ley de concertación tributaria y ellos manifestaron después eh, la aceptación de, de, de, esa, eh, de, de lo que se estaba haciendo considerando una norma que estaba ya derogada como vigente y entonces eh, ya que se, se quedó de que ya esa norma iba a pasar al archivo de normas sin vigencia esa norma que estaba trabajando el FOMAP y que se iba a trabajar con la ley de concertación tributaria. Entonces, eso es un aporte, ¿por qué? Porque eh, poder ver cómo se puede llegar a la confusión con tantas normas que han sido aprobadas que eh, no, no se puede identificar todavía qué es lo que está vigente y qué no. Ahora, como ya tenemos este digesto que da ordenamiento y seguridad, ya se sabe qué es lo que, es lo que está vigente y qué es lo que no está vigente. Ahora, eh, otra cosa rápidamente es el tema de que con la ley del digesto las instituciones quedan comprometidas a que cada eh, modificación o reforma que hacen ellas en sus normativas, en sus reglamentos, sea eh, informado a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional en el proceso de actualización de los digestos pueda incluirlos y así eh, pueda irse manteniendo actualizado el digesto jurídico de infraestructura y en, y en, y en el caso de los otros, todos los otros digestos. O sea, es una es una, eh, un artículo que está en la ley del digesto que establece el compromiso de cada institución Relacionada con la norma que se, con la materia que se está aprobando para poder estar en, en constante actualización de las normas jurídicas Bueno, muchas gracias diputada por toda esta información que nos ha facilitado Sabemos que es mucho lo que hay que decir sobre este digesto jurídico nicaragüense en materia de infraestructura pero hemos llegado al final de esta entrevista de nuestro programa Legislando para Vos. Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, también por habernos acompañado y les invitamos a que siga pendiente de nuestra programación de su canal parlamentario. Se despide de ustedes, Liz Escoto. Hasta la próxima.